Bueno, bueno, bueno, bueno. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Eh, esto es un análisis tras 7 días de uso, unas impresiones tras los 7 primeros días de uso del Pocophone F1. Primero que me gustaría comentar es que un análisis nunca es objetivo, es decir... Cuando una persona analiza un producto o da su opinión sobre el producto, siempre será subjetivo. Es decir, siempre habrá detrás un aire editorial, por llamarlo de alguna manera, y evidentemente lo que te voy a decir va a estar influenciado por mis gustos, por mis experiencias, por mi uso, etc. ¿Con esto que intento decirte? Que no únicamente te dediques a mirar un solo canal que no únicamente te dediques a, a, a creerte a una persona, lo que yo te muestro es un punto de vista y mi consejo es que te formes tu propio punto de vista mirando varios canales. Evidentemente tienes que saber diferenciar entre qué canales te están, entre comillas, vendiendo algo y qué canales, entre comillas, única y exclusivamente, dan su punto de vista de manera desinteresada de, del, del producto en cuestión. Eso es lo primero que me gustaría tratar. Entonces... También quiero decir de dónde viene esta marca, cuál es el origen de esta marca y ahondar, rascar un poquito más de lo que no se ha rascado hasta ahora. ¿Y a qué me refiero? Si nos remontamos en el tiempo, ¿no? tenemos que conocer el concepto, o acordarnos mejor dicho, del concepto flagship killer, ¿no? el matador de, de los topes de gama de, los, de, las, de las marcas, ¿no? Y si nos remontamos, remontamos. Para no irnos muy, muy, muy atrás, nos tenemos que ir ¿a dónde? A la gama Nexus. ¿no? Cuando, ne cuando Pixel era Nexus. ¿no? Pixel caro, Nexus 6 caro. Y a partir de ahí la cosa empeoró, pero antes era mejor. ¿Qué intento decir con esto? Empezamos con Nexus. ¿no? Luego OnePlus. ZUC Z1. Nos acordaremos Lenovo con ZUC, que al final fracasó. OnePlus ha seguido por esa senda, pero se ha ido ya a otras esferas, ya no es el concepto flagship killer, que significa pues eso, un teléfono, por ejemplo, por ejemplo, y ahí es donde quiero llegar, por ejemplo, Nexus 4 era el hermano calcado casi casi en calidades y diseño, Nexus 4 era, o sea, era una pasada, era precioso, o sea, <ríe> aquí era una joya, y era calcado al op LG Optimus G, que era el tope de línea, el tope de gama del... La gama LG, ¿estamos de acuerdo? Pero era igual, es decir, no tenía unas carencias estéticas Era el mismo rendimiento, el mismo hardware O sea, era un pepino, hablando claro un, un tope de serie Y con un precio menor Ese era el concepto flagship killer No, esto no es un flagship killer No, no Flagship killer, por ejemplo, sería OnePlus 6 a un precio como este porque vamos, por ejemplo, a comparar OnePlus 6 con el Pocophone F1 y el OnePlus 6 en diseño se lo merienda. O sea, es que se lo merienda. Y es cierto que este terminal vale 330 euros, 300 euros con algún cupón de descuento que puedas pillar. En realidad su precio oficial son 330 euros. Es cierto que por 330 euros hoy no hay nada mejor. Pero es que hasta hoy lo que entendíamos por este tipo de concepto, por flagship killer... No era una renuncia a la estética. Cuidado, cuidado. Aquí tenemos un MIA2 Lite en estética. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? estás pasado? No, no, no, en serio. Es decir, a ver si soy capaz de trasladar a ti, querido oyente, querido espectador, lo que intento decir. Es decir, intento decirte que lo que teníamos antes, que era un concepto igual en todo, en todo, el Igual, lo único que cambiaba era el software, pero lo demás era igual, y teníamos un precio menor, ahora tenemos, es verdad, un precio menor, es verdad. Ya no me quejo de la construcción ni nada, si a eso me da igual. Pero a nivel estético, esto no es comparable con un tope de gama actual. Es decir, el concepto flagship killer lo han amasado, lo han modificado y nos han dado esto. Pero no nos confundamos, bajo mi punto de vista, y esta es mi opinión, respetable, igual que la que tú puedes tener es que esto no es un flagship killer, porque por diseño no lo es. O sea, tiene unos marcazos enormes. Y con el notch oculto, como veis aquí, eh, tiene marcos. Insisto, un MIA2, es decir, light, MIA2 light, bien dicho esto, lo voy a atar con un concepto que se está dando, y es el fanatismo. Es decir, parece que digas algo malo de un terminal así, porque nos están, entre comillas, regalando no sé qué, no, aquí, no, aquí no nos regalan nada, nosotros somos conejillos de indias en muchas ocasiones barra consumidores Es decir, no sé, quiero pinchar esa burbuja del fanatismo, que no se puede hablar más de un teléfono O no lo sé qué está pasando, pero parece que digas algo fuera de la línea y ya no no sé Tu opinión sea peor que otra, o, o no lo sé Aquí todos podemos opinar distinto, podemos tener puntos de vista distintos y la persona que vea el vídeo puede decir, ostras, este tío o tía, lo que está diciendo me interesa y lo voy a tener en cuenta, o simplemente paso. Pero el fenómeno fanatismo, yo es que básicamente no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo, me parece injustificado. Y el rollo este de que, no, no, no, claro, vale 300 euros, es verdad que vale 300 euros, pero es que antes teníamos el mismo concepto de Flagship Killer y no, no nos daban, no nos daban esta molleja. He leído una frase que me ha gustado mucho En un compañero del foro Que ha dicho, no me acuerdo del nombre, lo siento Pero ha dicho algo así como que No vale más de lo que pagas Lo siento, no me acuerdo de no me acuerdo de tu nombre Intentaré buscarte Y poner el pantallazo de quién eres Pero lo he leído antes Y es verdad Es decir, este teléfono es el típico teléfono En el cual yo pienso Que no vale más de lo que pago Es decir, es un Snapdragon 845 Con cosas de gama media Diseño de gama media materiales de gama media, cámara de gama media, todo de batería de gama media porque la batería es buenísima, pero es de gama media, es decir, la, ¿cuáles son las baterías de gama media? 4000 mAh, aquí los tienes. Quiero decir, bueno, no vale más de lo que pagas, es que para mí es el resumen. No vale más de lo que pagas, aunque nos hayan hecho creer lo contrario. Es decir, esto es como una burbuja que han ido hinchando, hinchando, hinchando, hinchando, hinchado, hinchado, hinchado la burbuja, ¡paf!, se ha petado y nos creemos que esto es lo que queda. No, no, no, no, no. Antes sí que había flagship killers. Ahora, esto no es un flagship killer por los argumentos que yo he dado antes y que me parece, me parece que es así. Es un móvil para mí feo. Es un móvil feo, o sea, no me parece bonito. Me parece que especificaciones, rendimiento es brutal, no vas a encontrar nada más por este precio, es decir, si tú quieres lo mejor, el mejor rendimiento aquí lo tienes. De hecho, de hecho es como lo venden, ¿eh? Es decir, en realidad yo estoy haciendo una crítica porque es mi punto de vista. Pero este terminal nos está vendiendo eso. No nos está vendiendo nada más. La publicidad es eh, master of speed. Es decir, eh, la caña en rendimiento. Nada más. Y así es. Es decir, en eso cumplen y chapó. Y me he quitado el sombrero por parte de Xiaomi. Pero si miramos otras cosas, pues no, no. No. En su época, por ejemplo, One Plus One era estéticamente igual que el Oppo Find 7. No era un, una mierda de, de diseño. Porque valía más barato No sé si me explico Porque hoy en día hay una reflexión que quiero compartir con vosotros Y es que a efectos de rendimiento A no ser que vayas a jugar Nos vale un Snapdragon de gama media Para un rendimiento Ahora mismo no tengo no tengo con qué compararlo En cuanto a rendimiento en el día a día Hay muchos vídeos por internet Pero si te pones a comparar rendimiento del día a día te puedo garantizar que no vas a notar diferencia. En mi canal hay un vídeo que comparo el Snapdragon 221 con el Snapdragon 625. Y es que no hay diferencia por el día a día. Evidentemente, si vas a exigirle a la gráfica en juegos, si vas a exigirle al procesador en juegos, es más que patente que esto es la solución. Que esto es bueno, es lo mejor. Pero si no, no. Y con esto, ¿a dónde quiero llegar? A que tenemos... Creo que los fabricantes tienen que ir un paso más allá en diseño. Y aquí eso no lo tenemos. Al contrario justifica eso, el precio que tiene, eso lo tienes que valorar tú. Para mí, no. Para mí no. Es decir, para mí este diseño me parece feo. Aparte de feo, y aquí voy a ya meterme más con el, con el terminal, hay una cosa muy importante y es que no es simétrico. Aquí donde lo ves, ¿no? La curvatura es muy pronunciada. Luego, si le quitas el notch, es totalmente asimétrico. ¿Lo veis? A mí esto no me gusta. Es decir, es una cosa que creo que se podía haber trabajado un poquito más, por parte del fabricante. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que siendo un flagship killer, dejando de lado lo que he dicho antes, pero siendo un flagship, es decir, asumiendo que en 2018 esto es lo que hay, ¿no? porque nos, nos conformamos con esto, pues esto es lo que hay, siendo un flagship killer se le ha hecho una propaganda brutal. Nexus no recibió propaganda. Z 1 no recibió propaganda. OnePlus One no solo no recibió propaganda, sino que tenías que... Buscarte la vida para comprarlo Y tantos otros A fecha de hoy, ¿no? en 2018 Ya que estamos, nos hemos parado aquí en 2018 ahora Cabe remarcar que los fabricantes que están haciendo esto Es Xiaomi Con el... no me sale el nombre Xiaomi, joder, con el Pocophone Honor O sea, Huawei con Honor Y Oppo, OPPO, que ha dejado OnePlus eh... O sea, en realidad OnePlus Ya es una empresa aparte Pero OPPO, Oppo, ha sacado Realme, Realme, escrito y luego tenemos Huawei con Honor. Esto es lo que tenemos ahora. Zuck se murió entre comillas, Lenovo lo dejó de lado. E insisto, esto es lo que ahora mismo tenemos. Porque el Pixel, no vamos a decir que el Pixel... O sea, que el Pixel entra dentro de las cosas calidad-precio económicas. No me lo parece. Aun con todo de con eso, vuelvo a lo mismo de antes, de lo que he dicho hace 10 minutos. Esto es una opinión. Te puede gustar más, te puede gustar menos, la puedes compartir o no, pero es, es, es mi opinión. Y solo pretendo lanzar estas ideas... Y a partir de ahí te pueden encajar o no para elucubrar tu futura compra. Es importante tener en cuenta que este terminal lo que sí que ha hecho es bajar el precio de los demás. Es decir, con este terminal lo que hemos conseguido es... ¿Te gustará más o te gustará menos? ¿Lo criticarás más o lo criticarás menos? ¿Será el tuyo o no será el tuyo? No, no lo sé. Pero sí es cierto que gracias a este terminal muchos otros fabricantes han decidido bajar el precio. Porque yo, por ejemplo, sí que miro el diseño... Hay mucha gente que no lo mira. O oh, es que por 300 euros no puedes pedir nada de diseño! ¡Perdona! Antes sí. Y ahora no. ¿Por qué? O sea, antes sí. Antes podía comprar un Nexus 4 igual que el LG Optimus G y era igual o más bonito. Valía, menos, o sea, valía menos del doble, etcétera. O sea, con el Nexus 5 igual y el LG G2, etcétera. etcétera. Y ahora no. Eh, ¿Cuál es el motivo? Yo creo que al contrario, porque ahora las compañías aún están más forradas porque hay más smartphones. Es decir... No sé si me estoy explicando Además, a este se le ha hecho marketing Es decir, a este aún se ha poquinado más No sé, pero ahí está esa idea Cógela como quieras Yo es lo que pienso Yo es lo que pienso Al final de todo, bueno, ya lo digo ahora Yo creo que este teléfono es un teléfono que a fecha de hoy cuesta 300 euros no Con descuento, 330 en realidad Todo el mundo decimos 300, pero son 330 La versión base Pero, pero, pero, pero Creo que esto será un buen teléfono cuando haya desarrollo, cuando haya tal, ¿no? Todos son esperanzas de cuando, cuando, cuando arreglen las notificaciones, cuando, cuando, cuando... Pues, ¿cuándo? Yo, ¿cuándo? Ya me lo volveré a comprar. No sé si me explico. Es decir, ¿cuándo? Pues ya me lo volveré a comprar, ¿cuándo? De aquí a un mes, perfecto. De aquí a un mes valdrá lo mismo, no valdrá más. Tenemos también esa obsesión, y yo el primero, ¿eh? De pensar, no, oh, no, me lo compro ahora porque... No, no, deja el tiempo. Deja el tiempo. Deja que arreglen las cosas de software... Hay algunas movidas que ahora os explicaré de software que son problemas graves Que a mí personalmente no me gustan Cuando lo arreglen, ¿valdrá menos? Perfecto, vale 300 Es una compra completamente recomendable A fecha de hoy, por mi parte, mi opinión es Espérate Que lo prueben otros <ríe> ¿eh? que, re, o sea, que recopilen fallos Y que lo arreglen Porque sacar al mercado Esto, por ejemplo, con semejantes fallos Que mencionan a continuación, a mí No me parece bien ¿Dónde comprarlo? Yo lo compraría solo, exclusivamente Por mucho que en otros canales te digan que lo compres Aquí, que lo compres allá, que te salte Publicidad de aquí en un foro, que te digan Que no sé qué en AliExpress, que no sé... No, no, no, no. Bajo mi punto de vista, y te voy a Y voy a argumentar mi opinión Solo lo puedes comprar Solo lo compraría, disculpa de poder, lo puedes comprar donde quieras Pero yo lo compraría en Amazon Por la garantía Exquisita que ofrece O, en su defecto, en la web oficial Ya está Oh no, pero yo he comprado aquí y no he tenido problemas Sí, sí, muy bien De acuerdo Pero donde seguro que no vas a tener problemas es en Amazon o en la web oficial Porque si tienes algún problema En una web o en un sitio De importación paralela Cuando digo web oficial también me refiero al, a las tiendas oficiales De Xiaomi, ¿eh? Si tienes un problema, van a acabar en el mismo servicio técnico Y estaremos de acuerdo Y por experiencia, si alguno de vosotros O vosotras, lo hais tenido algún marrón o algún follón Con garantías, Amazon y los servicios técnicos oficiales son mejores. ¿Para qué lo vamos a comprar fuera de esas líneas? Es mi opinión. A partir de ahí, piensa lo que quieras. Totalmente válido, igual que lo que digo yo. Dicho esto, ¿qué versiones, qué modelos, qué configuraciones tenemos? Tenemos dos versiones, aunque no lo parezca. Dos versiones, ambas son absolutamente iguales. Tienen las mismas bandas de frecuencia. Una que es para la India, que lleva el cargador. Lleva el cargador de aquí. Distinto. Y yo, indio, y este que es la global, ¿no? Ambas son globales, es decir, ambas, ambas por hardware son exactamente iguales. ¿no? Esto del hardware, hardware, cuidado, que aquí me quiero detener. Es decir, que sea versión global. ¿Dónde estás? Aquí. Que sea versión global. No implica. No implica que eh, vaya a ir a funcionar. En todas las partes del mundo. Tienes que mirar las bandas de frecuencia. El país donde estás. Y la operadora con la cual tienes eh, contratado el servicio de línea. Y a partir de ahí mirar si trabaja en esas bandas de frecuencia. Solo así sabrás si vas a tener cobertura o no. Insisto, que aquí ponga global no significa nada. Significa que tiene unas bandas de frecuencia correspondientes. Y que te tienen que ir bien a ti, en tu país y en tu operadora. Y si tienes pensado viajar, míratelas. Es importante. Modelos, colores. Hay cuatro configuraciones distintas de color oficiales. Rojo, que tiene un. Estaré dejando los nombres porque les ponen nombres raros, pero en realidad de rojo. Un azul metalizado, un negro y uno de Kevlar. Mm, tienen nombres un poquito. Bueno, varios pintos pero ahí están. Y con estos cuatro colores, con estos cuatro modelos, tenemos unas configuraciones de RAM y de ROM: 664, 6128 y 8256. Todas ampliables. Eh, la memoria interna mediante SD Y hay en la bandeja posibilidad para poner dos sims simultáneamente O una sim y la SD, insisto, 256 GB más Está francamente bien Que la mínima sea de 6 GB de RAM y 64 Que para mí ya es más que de sobras Y por el precio me parece un buen producto Teniendo en cuenta todo lo que he mencionado antes Eso vaya por delante El color de la caja, como veis, me parece agresivo es decir, es un color agresivo. Y eso tiene su qué comercial, la verdad. Es que a efectos de marketing esto tiene su resultado, ¿no? Tiene un color así agresivo avispa y me gusta, no nos vamos a engañar. El contenido, como podéis ver, tenemos un cargador que ya incorpora Quick Charge 3.0. Lo digo porque en muchas otras ocasiones, aunque el terminal sea compatible, no es... Eh, no es el cargador, no está habilitado con la carga rápida en cuestión. Tenemos, por tanto, el cargador con Quick Charge 3.0. Tenemos el cable micro USB, a tipo, o sea, micro USB tipo C a USB tipo A. Tenemos una funda, la cual me gustaría hablar de ella, con el terminal en la mano. ¿Por qué? Porque el terminal por detrás, si os fijáis, la cámara protruye un poquito. ¿no? Un poquito mínimo. Que esto se lo podía haber ahorrado, como por ejemplo en el Essential Phone, y ponerlo a ras. Porque... Con eso te permite poner una pegatina, un skin y queda perfecto. Pero bueno, esto ya es para rizar el rizo. Pero aquí veis, hay ese ribete. Entonces, cuando ponemos la funda, queda protegido. ¿Lo veis? No queda ras, queda hacia adentro. La funda sobresale. Por tanto, bien. Es que venga gratuita la caja, eso está súper bien. La funda es ahumada, no tiene más misterio. Protege eh, los botones. Y aquí tienen las ranuras. Y nada, también cuando la pones encima de la mesa, sobresale lo justo... Pero nada, lo justo, ¿eh? muy justito, muy, muy justito, pero sobresale para proteger que no toque la pantalla. Insisto, lo justo, parece que no, pero yo lo he mirado con, un, con una regla encima y sobresale. Insisto, ya sé que me ha pesado, lo justo, para que no toque la pantalla. En la pantalla tenemos protección Corning Gorilla Glass 3. Y por último, también me gusta mencionar esto de aquí. Escuchad, tiene como unos puntitos que protruyen del plástico hacia adentro para que no se forme un efecto como de agua aquí y tal. Bueno, esto es lo que nos, nos viene en la caja Aquí nos vienen las instrucciones que nadie se va a leer Y aquí dentro también hay el pinchito Para la extracción detrás del cable El pinchito para la extracción De la, de la SIM ¿Qué más comentar del terminal? Lo que viene en la caja ya lo hemos visto Y luego una cosa me gustaría comentar eh, Hay varios tipos de precintos Es decir, la caja como la veis Viene precintada de, Con un plástico ¿vale? Con un plástico pero si la compráis en la web oficial, vendrá sin el plástico y con una pegatina de aquí a aquí. Es normal. Pondré imágenes de cómo es esa pegatina. Y luego, otra manera que lo podéis encontrar es si lo compráis en un e-commerce chino lo importáis de China, que ronda ya a los 260 euros, lo he visto esta mañana, en China. Eh, vendrá con una pegatina también distinta, más finita. Y ese, esos son los tipos, por si lo compráis en segunda mano o lo que sea, que sepáis que es es el tipo de, de embalaje que, que traen ¿no? Y por lo que vendría a ser estéticamente y lo que tenemos No me gustaría mencionar nada más No me parece, como he dicho, bonito Sí que me parece un terminal mmm, que tiene lo que promete Es decir, promete ser un rendimiento máximo, lo es Pero no es para mí un flagship killer como eran los de antaño Eso mmm, vaya por delante Entonces, un teléfono Un teléfono para mí, tiene que ser autonomía y conectividad. Es la base, ¿no? Teléfono, eh, móvil, smartphone, no hemos evolucionado así, y la base de todo eso es la autonomía y la conectividad. Antes, pero, eh, pasar a hablar de, de esos dos aspectos y desarrollar un poco más el funcionamiento del Pocophone en esos ámbitos, me gustaría remarcar que, a nivel de aspecto exterior, tenemos una pantalla eh, de IPS, de 6.18 pulgadas, si mal no recuerdo, con un formato más alargado de los 18 novenos, si creo que son 19 novenos, por el notch, ¿no? ahora mismo no lo veis, pero aquí está el notch, si nos vamos a para desocultar el notch, o sea, para, para quitarlo tenemos que ir a pantalla completa y aquí tenemos con el notch, sin el notch, ¿vale? vamos a dejarlo así, también tenemos la posibilidad de poner los gestitos en pantalla en lugar de, de los botones Bien, tenemos este, este notch, este frontal que tiene unos marcos importantes Parece mentira, pero esto es un buen marco Lo de arriba es un buen marco Y lo de abajo es más pequeñito que por ejemplo el del Mi Mix 2S Pero es un marco... es un señor marco Dicho esto, el notch para mí es demasiado grande O sea, es demasiado grande o oh, es que no cabía, es que no sé qué Aquí hay espacio no, para mí, no es mi opinión, no es excusa Para que haya espacio Y para mí este notch es demasiado grande Eso va a implicar que luego tengamos problemas Con las notificaciones Hay un vídeo en el canal donde hablo de todo esto El teléfono son dos partes Una que es la pantalla Que hay el chasis anclado a ella Y luego tenemos por la parte trasera Una simple tapa de plástico No tiene marcos, es decir, esto es un marco falso Esto no es un marco Como tal hace la forma de un marco Pero todo esto se extrae tenemos la parte de atrás que es de plástico, la cobertura es genial, es decir, aparte de que el Snapdragon 845 tiene el módulo de antenas de una calidad exquisita, no sé si es por potencia, desconozco, ahí no voy a entrar, pero es exquisita la cobertura, es bestial, cómo alcanza el wifi, abajo de la calle, muchos de, abajo en el parking, por ejemplo, el MIA1 ni, ni lo cogía. Este, pero sobradísimo. Increíble, o sea, no tengo palabras para el tema de la cobertura en este terminal. A efectos estéticos... Se siente sólido... Se siente robusto... ¿Eh? Mm. Es original... Es decir... Esta parte trasera... Es original... No vamos a quitarle el mérito... Es decir... Tiene... Los ribetillos estos... Los, el perímetro de la cámara de color rojo... Y es bastante original... Xiaomi... Había copiado las partes traseras de Apple... Y a mí eso no me gustaba... Y la verdad es que... Este me parece original... Es un diseño del 2016... 2015... Es que eso me da igual... A fecha de hoy... Me parece a mí original. La de Kevlar, la tapa trasera de Kevlar, que en un futuro yo creo que van a ser intercambiables seguro, por experiencia de otros Xiaomi. La de Kevlar veréis que aquí lleva un puntito, eso es para que al ponerlo sobre la mesa no se no se pele, el Kevlar se pela se pela con mucha mucha mucha facilidad. Bien, autonomía, conectividad, las bases de un teléfono. Tenemos cuatro de batería. Bestial es brutal, 9 horas de pantalla sin ningún tipo de problema en 4G todo el día día y medio, es que es increíble depende, del, depende de la cobertura etcétera, pero más o menos en estos 7 días 6 días me ha dado una media de unas 9 horas largas, eh nunca ha sido 8.50, no, no, 9 horas cuarto, etcétera, no soy demostrar mostrar Capturas de pantalla, eso hay canales que lo hacen muy bien, como por ejemplo el compañero tally Android lo hace muy bien, ahí veréis eh, los consumos muy bien especificados, yo es que soy un perro para eso, o sea, hacer capturas eso me parece un coñazo, él lo hace muy bien y lo explica muy bien, pero ya os garantizo que si buscáis un teléfono con el Snapdragon 845, mejor batería que este, no vais a encontrar. Cargándola, tarda dos horas, a mí eso no me supone un problema, dos horas con el Quick Charge. Hablando del Quick Charge, me gustaría hablar un momento de la carga, del puerto de carga, que es USB tipo C. USB tipo C con carga en el protocolo de carga 3.0, ¿vale? Pero la transferencia de datos es 2.0, no es ni 3.0 ni 3.1, y la morfología es USB tipo C. Es decir, hay tres cosas distintas, la morfología, USB tipo C, el protocolo de carga, Quick Charge 3.0... Y el protocolo de transferencia de datos que es eh, USB 2.0, ni 3.0 ni 3.1, aunque tam tampoco creo que a fecha de hoy sea muy importante tener el último estándar en conectividad de datos alámbricos. Yo no soy de conectar mucho el ordenador al o al sea, teléfono al ordenador, pero bueno, ahí está, ahí está el dato que a, gente, a alguien le puede le puede interesar. En la conectividad alámbrica, a lo que le podemos conectar. Tenemos esto y también tenemos OTG. Tenemos la posibilidad de poner de poder poner aquí un pendrive, un ratón, un teclado, etcétera. Tenemos un jack de 3.5 milímetros que uno de los problemas que está presentando es que tiene que ser de baja impedancia. Los cascos que pongamos tienen que ser de baja impedancia, si no Presenta una serie de problemas eh, como ruido enlatado, bajo volumen. Hay gente que dice que se solventa con, cambiando la región por software. A mí no me se me ha solventado de ninguna de las maneras. Suena flojo. O sea, suena flojo. Suena flojo y enlatado. A no ser que pongas unos cascos de baja impedancia. ¿Se va a solventar esto con el software? No lo sé. Pero de momento, a fecha de hoy, es lo que ocurre. O a sea, fecha de hoy no podemos hacer otra cosa que, entre comillas, jodernos o conectar. Mediante Bluetooth los cascos, que no lo vas a notar En mi caso, yo he hecho mucho uso por Bluetooth No lo he notado mucho, pero un día que tuve la necesidad Pues... ajo y agua Y finalmente, como ya he mencionado, tenemos la bandeja Para meter dos SIMs o una SIM y una tarjeta microSD Hasta 256 GB Por lo que hace a la conectividad inalámbrica Tenemos de todo todo, no le falta nada, es decir, tiene de todo, Bluetooth 5.0, eh, GPS, el GPS va genial, hay gente que dice que le ha fallado, a mí, en la zona de los Pirineos, no me ha dado ningún problema, eh, Beidou, GLONASS, a, a efectos de GPS, problemas, cero, cero, cero es cero, ¿qué más tenemos? a efectos de conectividad, todo, radio FM, que con los cascos hace de antena y aún se oyen más canales, y se oye mejor, bueno, mejor dentro del problema que he mencionado antes. Es decir, tiene más cobertura a la radio. Todo, no falta nada, absolutamente nada. Hay que tener en cuenta las bandas de frecuencia que he mencionado antes. Y hay que tener en cuenta que sí que le falta una cosa. NFC. Pero bueno, el NFC es solventable, entre comillas, poniéndolo en la pegatina del banco, que nos lo otorga es un chip. O la otra manera de solventarlo es mediante... Un wearable, que hay wearables que ya tienen, la gran mayoría, muchos, no todos, pero la gran mayoría ya tienen NFC incorporado Entonces, en realidad es la única carencia que yo veo que, que pueda tener No tiene el doble GPS este que anuncia el MI8, pero yo no he notado ningún tipo de problema con el GPS, de verdad Súper rápido, súper fiable, pirineo, zona, zona complicada de montaña, oye, se ha comportado genial en cuanto a la conectividad inalámbrica, seguiremos hablando de los sensores que tiene. En la parte frontal, en la parte frontal tiene una serie de sensores en el notch integrados. Este de aquí es la cámara para el reconocimiento facial, que el reconocimiento facial, como por ejemplo el OnePlus 6, no lo hace. El OnePlus 6 lo hace con la cámara y es un coñazo por la noche, pero este reconocimiento facial con el infrarrojos es brutal, o sea, es demencial, <risa> en serio. O sea, da, da risa porque sobra el lector de huellas, no sé ni qué hace aquí. Sobra. Es veloz y no falla nunca, o sea, acojonante. Aquí tenemos el sensor que he mencionado, aquí tenemos el altavoz, aquí tenemos el sensor de luminosidad y aquí tenemos la cámara principal. Importante, bueno, todo esto en, la re en el análisis final, yo todo esto ya lo detallaré, pero ahora simplemente es para mencionarlo. El altavoz es estéreo, no no es estéreo. Por aquí suenan los agudos y por aquí suenan los graves. Nada más, o sea, por aquí suena todo, mejor dicho, y por aquí suenan más agudos de lo habitual. No tiene flash frontal. Los gama media de hoy tienen todos flash frontal. Este no tiene flash frontal. Y aquí tenemos un LED de notificaciones en la parte inferior. Muy apuradito, muy apuradito en el marco. Estos son los sensores que tenemos. Micrófonos tenemos dos. Uno aquí. Esto es un micrófono. Esto no va a sonar nunca. Y aquí tenemos el micrófono de cancelación de ruido. Que también graba eh, cuando hacemos grabaciones de voz. Para hacerlas bidireccionales también lo graba. No tenemos puerto... O sea, emisor infrarrojo, no lo tenemos Los micrófonos ya los he mencionado Y aquí tenemos dos cámaras El flash El flash, por cierto, no sé si lo veis Pero no es de doble tono ¿Eh? No es de doble tono Es de un tono solo es Unitonal Y el lector de huellas que es E O sea Es acojonantemente rápido O sea, es Veloz, pero de una manera brutal O sea, el lector de huellas ya, Llega un momento que dices, ¿qué uso? ¿El reconocimiento facial o el lector de huellas? Otro de los problemas que presenta Es que el lector de reconocimiento facial Solo funciona Con la región De Andorra, India Y Hong Kong Esas son las que he probado yo y funciona perfectamente Otras, no funciona bien O sea, Otras simplemente, no funciona bien Dicho esto Vamos a pasar a hablar de la pantalla. A plena luz del día se ve perfecta. Pero perfecta. O sea, hay gente que se ha quejado y tal. A ver, no se ve como una AMOLED del Samsung Galaxy S9, pero se ve bien. Se ve bien. Tiene un, un, unos nits, creo que son 500, suficiente para verse bajo plena luz del, del mediodía. Es IPS, cosa que a mí me gusta mucho en lugar de AMOLED. Tiene el notch, que me parece... Me parece para mí demasiado, demasiado notch Los marcos, aunque parezca mentira, como he dicho antes, son grandes El led de notificaciones, como he dicho, está en la parte inferior Me parece chiquitito, y me parece que está muy apurado Pero bueno, por lo menos lo tenemos Porque si no ya sería la hostia con las notificaciones Sin el notch, ya lo habéis visto Tampoco se muestran notificaciones Y con el notch puesto, tampoco se muestran notificaciones Y eso a mí me parece un coñazo, así de que claro os lo digo no es simétrico, ya lo he mencionado. Si os fijáis, si quitamos el notch, si yo quito el notch, sí que es simétrico. ¿No veis? O sea, En realidad es un, entre comillas, rectángulo con las curvas, o sea, curvado por los, por los vértices y es, es simétrico. Lo que pasa es que el notch lo, lo vuelve no simétrico y cuando quitamos el notch tampoco se lo han currado mucho a nivel de software para dejar la misma curvatura, que aquí podrían haber dejado la misma curvatura... Esto se ve muy bien en el Honor Play, si no voy mal. Y también se ve muy bien en el Nokia 6.1 Plus. Lo que estoy diciendo se ve muy bien en esos terminales. Y eso me hubiera gustado, no es simétrico. Entonces, otra cosa que también me llama la atención es que hay diferentes fabricantes para las pantallas. Tenemos pantalla, puede ser de JDI, Tiana... tenemos varios fabricantes, De momento tenemos varios fabricantes que van a hacer la pantalla de ese terminal. Por ende, yo te puedo estar analizando esta pantalla y decir que los colores son tal, pascual, y decirte que el brillo es tal y pascual, y luego te llega a ti otro, otra pantalla, otro teléfono, y es distinta. Cosas de Xiaomi que lo tiene lo tiene montado así. Tiene varios, varios distribuidores para un mismo componente y tampoco te puedes fiar. Hay un vídeo en mi canal sobre el tema de protectores de pantalla que te puede interesar. Eh, también te dejo por aquí la etiqueta. El audio suena cojonudo pero cojonudo, no es estéreo, pero suena brutalmente alto es decir, no tengo ninguna queja respecto al audio el jack de 35 milímetros que conectemos deberá ser, como he dicho antes, de baja impedancia la calidad, pero es acojonante es decir, el audio, eh, el audio, el audio por aquí, que no, iba a decir el audio estéreo pero no es estéreo en realidad, el audio que suena por aquí por aquí o sea, la mezcla en cuestión es mono, pero no es de un volumen y una calidad, la verdad es que yo estoy muy contento hay gente que he visto que se ha quejado de eso yo no, o sea, yo estoy muy contento con, con eso. A nivel de software, tenemos Miui, pero Miui con unas cositas. Tenemos Miui 9, que corre en Android 8.1, con un launcher, que es el launcher de Pocofon, y con un tema. Tenemos estas tres cosas. Tres cosas. Tres cosas. Es que he, he oído en muchos sitios cosas muy dispares. He oído cosas muy dispares. Y no es así. Tenemos estas tres cosas. Miui. 9. Un launcher y un tema Bueno, y también tenemos una serie de problemas Errores, problemas que son solventables, en un futuro son solventables ¿eh? Tenemos las notificaciones Que hay posibles soluciones, como veréis en las imágenes que os muestro También tenemos una serie de problemas con el audio y los cascos Tenemos el problema de la región del desbloqueo facial y tenemos otro problema, y es que Netflix y Amazon Prime no reproduce vídeo en HD. Y se tiene que pedir una certificación y es un follón. Bueno, esos problemas son solventables por software. ¿Cómo se solventarán? Ni idea. Pero bueno, lo de las notificaciones ha habido un compañero que ha hecho una solicitud para, bueno, intentar que Xiaomi se dé cuenta de ello. Luego ha habido otro compañero que ha hecho unas imágenes para, bueno ejemplificar cómo podrían ser las soluciones, pero es que lo de las notificaciones es bestial. Hay un vídeo en mi canal que lo explico y os garantizo que es increíble. El tema del hardware es que me aburriría hablar de él. Es el mejor hardware que te puedes tirar a la cara, a efectos de rendimiento. Y el tema de la cámara, en el análisis a fondo ya lo, ya lo miraré, analizaré, valga la redundancia... De momento lo que he visto es que es una cámara de gama media, ¿eh? gama media por debajo del mia 2, por encima del Redmi Note 5, por ahí nos movemos, por ahí nos movemos. Entonces yo lo que recomiendo de este terminal es esperar, esperar, esperar un tiempo, un mesecillo, dos semanas, a que se estabilice el panorama, se vean las cosas más claras, los errores que he mencionado se hayan subsanado o se hayan mostrado las soluciones. Que no sé cuál es la diferencia. Me refiero. Que hay soluciones, por ejemplo, para lo de las notificaciones. Existen aplicaciones para suplir. Eh, que no se vean aquí y tal. Pero a su vez pienso. Ostras. Una cosa tan vital como la de las notificaciones. Que no venga de serie. Me parece una cagada muy bestia. Y depender de una aplicación de terceros. Para las aplicaciones hay para las notificaciones, a mí eso no me parece un acierto, la verdad que no me parece un acierto así que ya veremos con el tiempo, mi consejo es que te esperes, este terminal es recomendable si lo que buscas es rendimiento tienes que tener en cuenta todo lo demás tienes que ver varios puntos de vista y a ver cuáles cuál conforman el tuyo, ¿no? cuáles no? ¿Cuál te ayudan a decidir y a partir de ahí que tomes la decisión con tu dinero, pero insisto yo me esperaría dos, tres semanas a que esto se calmara, a ver cómo sigue el tema y bueno, ¿Es una compra recomendable por 300 euros? ¿Se me ocurren alternativas? La respuesta es no. ¿Por rendimiento? No. ¿Por estética? Tropecientas. Por 300 euros tienes teléfonos mucho más bonitos. tal ¿Es necesario tanta potencia? Aquí también. ¿no? ¿Cuánto es lo justo y qué es lo necesario? Tienes que valorarlo tú. Sí que es cierto que si te compras este hardware vas a tardar mucho a que se te quede obsoleto. Y eso es muy importante. No nos hemos de olvidar. ¿Quieres sacrificar eso por tener un teléfono no tan bonito? Es tu, es tu valoración. Nada más. Un saludo en el, en el análisis final. Ya veré exactamente cómo queda el tema, pero de momento mi opinión es esta. Adiós.